Hello... YouTube tiene un modo nocturno. O más bien lo está probando. ¿Es esto? Esto es. Es decir, un modo nocturno es esa configuración que algunas apps de vuestro móvil, algunas páginas webs, algunas aplicaciones generan y entonces el interfaz se hace oscuro. Se hace oscuro para que por la noche no haya tanto brillo en las pantallas. Esto es lo que tiene ahora mismo YouTube aquí veis que yo estoy en Firefox y tengo este modo nocturno, veis que claro, los colores ya son negros, ya no es la pantalla blanca y roja la verdad es que es bastante interesante ¿cómo se hace esto? YouTube ahora mismo está haciendo pruebas con este modo nocturno, es decir esto no es un botón que haya aparecido ahora en las opciones dentro de nuestro Google hay un pequeño hack que se puede hacer y es utilizando la consola de desarrollador de nuestras navegadores web, como por ejemplo Firefox o Chrome, en Firefox Sería irse aquí, vamos a las opciones y hay una opción que se llama desarrollador, escogeríamos consola web y aquí tenemos que pegar una línea de código que ahora os digo cuál es ¿De acuerdo? Vale, como yo ya lo tengo hecho para Firefox, vamos a hacerlo para Chrome. Aquí veis que tengo el YouTube normal este es el youtube normal y vamos a pasarlo a modo nocturno bueno pues se hace de la siguiente manera pincharíamos en las opciones y nos iríamos a más herramientas herramientas para desarrolladores una cosa si pulsáis en vuestro pc control mayúsculas y os va a salir esto mismo con lo cual de esas dos maneras se puede entrar y lo que tenéis que hacer es pegar aquí en el modo consola esta línea de código que tengo esta le dais a enter y recargáis esta línea de código la vais a tener abajo en la descripción del vídeo con las instrucciones para hacerlo recargamos nuestro youtube vale y vamos a ver como que no pasa nada no primero cerramos la consola de desarrollo del navegador y aquí en nuestro icono de perfil en el que siempre pinchamos para ir a creator studio o cualquier otra cosa veis que ha cambiado ha cambiado el estilo y aquí viene modo oscuro no cuando pinchamos activamos el modo oscuro y fijaos lo que pasa Así se cambia a modo oscuro en YouTube. Esto es todavía un hack. Es decir, YouTube no lo tiene implementado. Lo lógico será que en un momento dado, en las opciones, tenga un modo nocturno. Pero de momento, si queréis ver YouTube en modo nocturno, ahí lo tenéis. He lo dicho, la manera de hacerlo detalladamente y la línea de código en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Seguid poniéndome retos. Seguimos. Yo soy lugarcén, Por favor, dale a like al vídeo si te ha gustado. Y me gustaría mucho que te suscribieses. Para más trucos de este estilo. Hasta luego.